Vamos a tomar contacto con eh, justamente un periodista allá en la ciudad de La Habana, en Cuba. Quiero saludar a Julio César Mejías que nos va a contar un poco las últimas novedades que han surgido en las últimas horas respecto a este extraordinario, fenomenal incendio que se está produciendo en Matanzas. Es una, un lugar donde eh, estaban allí instalados eh, tanques eh, de combustible que lamentablemente empezaron a arder. Eh, durante el fin de semana fue noticia en todos los eh, periódicos, en todos los medios internacionales. Ya se habla de una persona fallecida, se hablaba además de un centenar de heridos, muchas personas desaparecidas. Eh, dándote la bienvenida, Julio César, por favor, Cuéntanos, actualízanos, eh, ¿cómo está peleando Cuba hoy mismo para controlar este incendio que aún entendemos no ha sido sofocado? Muy buenos días, estimado gringo. Saludos para ti y para toda la audiencia de Avia Un gran placer contactar con ustedes y sobre todo muy agradecidos por la gran preocupación que han mostrado muchos amigos bolivianos, ustedes, el colectivo que tanto aprecio y quiero de Avia con esta situación que, como bien adelantaba Gringo, eh, se ha producido acá en la ciudad de Matanza, que es unos, a unos 100 kilómetros al este de La Habana, la capital cubana. La ciudad de Matanza, una de las ciudades más importantes del país y quizás una de las provincias con mayor peso dentro de la economía del país. Pues allí se ubica en la zona industrial de esa ciudad que está en torno a la Bahía del mismo nombre, Bahía de Matanza. Se ubica la base de supertanqueros mayor del país. La base de supertanquero que está conectada precisamente a una terminal de contenedores de porta de portatanquero, o sea, de barcos, buques que trasiegan combustibles por donde... Esencialmente se recibe la mayor carga de combustible que llega a Cuba y lamentablemente el viernes gringo en horas de la tarde noche sobre las 7 de la noche aproximadamente. En ese horario ya por la latitud en que nos encontramos acontece la caída de la tarde, entrada de la noche, pues una... Una, de, en medio de una fuerte tormenta que se produjo en esa zona de la ciudad de Matanza, la zona industrial, pues una descarga eléctrica eh, provocó ese lamentable y ya muy costoso incendio que, como bien decía usted, eh, ha sido ya eh, noticia en todos los medios, de, al menos en todo nuestro continente, todo el mundo lo refleja, todo el mundo se, pre, eh, se preocupa y ha ocasionado, eh, ya te decía, severos daños, incluso la pérdida de una persona. Hay en estos momentos todavía 16 eh, integrantes de los cuerpos de bomberos y de rescate que están desaparecidos después de una segunda explosión que se produjo al amanecer del sábado anoche. Entre las 12, aproximadamente las 12, la medianoche de sábado, de domingo para lunes, se produjo una tercera explosión muy brusca, muy violenta. No dejó pérdidas de vidas humanas porque eh, ya se había agravado de tal manera el incendio que las fuerzas que estaban trabajando se habían alejado prudentemente algo más cuando, se, eh, cuando ocurre esta tercera explosión. Y ya se ha informado de manera oficial gringo que es que el segundo tanque que había. Eh, al que el fuego ya había eh, se, se había extendido, pues ya también colapsó y provocó un derrame de combustible ardiendo hacia la maleza que rodea ese segundo tanque y ha agravado notablemente la situación lamentablemente para nosotros, para todo el pueblo cubano. Y es muy triste lo que nos está ocurriendo debido a que, bueno, es la principal reserva de combustible acumulado en el país. Los dos, dos de los más grandes tanques en los cuales se almacena eh, la reserva de combustible del país de todo tipo, tanto fuel como petróleo crudo, incluso el crudo cubano, que no es mucho pero que resulta muy, muy, muy, bueno para nuestra economía golpeada severamente por el, el criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el poco petróleo que tenemos en nuestro, subsuelo, en nuestro subsuelo y que se extrae, pues se almacena una gran parte también ahí. Bueno, lamentablemente una reserva importante de ese crudo cubano se quemó el, se perdió con el primer tanque que ardió, con el, la primera parte del incendio y ahora este segundo tanque que contenía fuel, un fuel importado y que es muy importante para nuestra economía, sobre todo porque es el que directamente se utiliza en las industrias, en las fábricas de cemento, en lo poco que está funcionando actualmente de la economía cubana, porque tenemos que decirlo así lo poco que nos está funcionando debido a la grave situación que ha dejado eh, el bloqueo económico acompañado de toda esta pandemia de COVID-19 que todavía no está erradicada. Afortunadamente en Cuba no nos está golpeando la pandemia, pero sí desde el punto de vista económico ha dejado graves secuelas gringo Esa es el, de forma general. Ahora los detalles que ustedes quieran con sumo placer les podré ir respondiendo. Correcto, estamos en comunicación con Julio César Mejías, periodista cubano que está ahora mismo en La Habana. Eh, cuéntanos, ¿se ha determinado ya el origen del incendio? ¿Qué es lo que ha causado este siniestro? Sí, eh, y me, eh, lo, en la base de supertanquero está ubicada en una zona, de la, en un área de la zona industrial de la ciudad de Matanza, y se puede apreciar desde una gran distancia, desde varios puntos de la ciudad se puede ver eh, muy bien definida, porque la ciudad está rodeada de montañas que prácticamente llegan hasta la orilla del mar, la ciudad sube en las laderas de, esa, de ese lomerío, de esas montañas, eh, y por tanto se puede apreciar. Y fue muy bien definido en medio de esa tormenta que estaba asolando a la ciudad y en particular a esa zona donde se ubica la zona industrial, hay mm, varias plantas industriales. Está incluso situada un poquito alejada de donde está el fuego, pero también en esa zona industrial está ubicada la principal termoeléctrica del país, la central Antonio Guitera, que en ella se ubica el, el generador más importante del país, el más estable, el de mayor rendimiento, que hasta ahora no se ha visto afectado y se confía en que no vaya a ser afectado por el fuego pero para que tengan noción de la importancia que tiene esa zona. Y efectivamente, cuando se produce esta tormenta, muchos eh, citadinos pudieron apreciar que la potencia de las descargas eléctricas que, se estaban, eh, que estaban aconteciendo en medio de la tormenta eh, impactaron y en uno de los tantos rayos que atacaron esa zona, pues se pudo ver cómo... Eh, explotó la parte superior del de primer tanque eh, para los mm, especialistas de, de Cuba Petróleo, es el tanque 51, desde el punto de vista periodístico para ubicar a toda la, de la audiencia, fue el primer tanque que impactó de una batería de cuatro grandes tanques, estamos hablando de gringo, de tanques de 50.000, metros cúbicos de capacidad, o lo que es igual, 50 mil toneladas de combustible que pueden almacenar esos, eh, cada uno de esos cuatro tanques en esa batería. Donde está el que primero impactó las descargas eléctricas, ese tanque explotó y colapsó entre el viernes y el sábado. Ha logrado ser apagado, pero antes de lograr ser apagado, eh, el fuego se había extendido a un segundo tanque, en la en horas de la noche y madrugada de este lunes, explotó y que es el que les decía a ustedes que ha derramado combustible por sus zonas adyacentes y que ha agravado aún más la situación. El fuego es extremadamente fuerte pese al gran esfuerzo que están realizando desde, el primer, desde los primeros momentos los eh, bomberos cubanos, los rescatistas cubanos, a quienes se les sumó, desde el propio sábado, eh, brigadas de especialistas y también bomberos de México y de Venezuela. Dos países hermanos que han respondido muy rápidamente con ayuda técnica y ayuda también material, material desde el punto de vista del fenómeno que está ocurriendo, aunque también están contribuyendo en el caso particular de México, ha enviado ya otros vuelos que han llegado con material, para los hospitales también, material quirúrgico, material médico y otros insumos importantes para atender los daños que nos está provocando esta, este lamentable siniestro gringo. Esa fue la causa principal y de ahí se ha generado toda esta devastación en esa área. Ya te digo, no es un incendio cualquiera, es un incendio y un siniestro que está dañando el principal reservorio de combustibles del país y en medio de la grave situación que, estábamos, que estamos atravesando en la isla caribeña, en nuestro, en nuestro archipiélago, porque nuestra generación de energía eléctrica es prácticamente, digamos, casi un 85% es a partir de las termoeléctricas que queman petróleo, utilizan el petróleo como elemento principal para la generación eléctrica, pues eso nos está dañando. Ya veníamos atravesando una situación crítica con la generación eléctrica y ahora que los reservorios precisamente de combustible estén, este, eh, estén diezmados notablemente por este siniestro, pues complica realmente nuestra situación gringo. Julio César Mejías, periodista cubano que está en contacto ahora mismo con nuestra primera edición refiriéndonos a este siniestro que ahora mismo sigue lamentablemente registrándose allá en Cuba. Te comento, es un comunicado que ha sacado hace instantes el gobierno provincial de Matanzas confirmando lo que tú nos referías hace un ratito, que la tapa del tanque 3 acaba de colapsar, ¿no es cierto? Y bueno, se veía previendo justamente que suceda esta circunstancia que se ha dado, lamentablemente, pero informa el gobierno provincial de Matanzas que en breve se culminará con la instalación de una potente bomba para comenzar a rociar con espuma química ambos tanques, ¿no es cierto?, que son los que están ahora mismo siendo consumidos por el fuego, lo, lo has destacado tú, el apoyo que está recibiendo Cuba de parte de México y Venezuela es fundamental, pero lamentablemente el pronóstico hace suponer que el fuego no va a ser controlado seguramente de manera sencilla, para nada, pero tampoco hay una previsión del tiempo, ¿no es cierto?, difícil como decir eh, en tanto tiempo, en tantas horas, en tantos minutos, ...vamos a controlar el fuego... ...¿qué se dice respecto a ese tema en última instancia... ...estimado Julio César? Bueno, ahora estamos... Pre ...en el momento que estamos... En nuestro, ...en nuestro contacto con ustedes... ...estoy viendo acá en pantalla... ...gringo... ...que se confirma... ...no solo lo que había comentado... ...sino que ya ...la, la bomba... ...que estaban instalando de conjunto los técnicos mexicanos, venezolanos, con sus colegas cubanos, eh, para, está ya prácticamente lista para eh, comenzar a operar. Eh, sería a base de espuma para contrarrestar los efectos de las fuertes llama la flama tan fuerte que se ha expandido por los alrededores de esos tanques debido al colapso del segundo tanque. El segundo tanque colapsó después de 48 horas con ese fuego tan intenso y el, el combustible que se ha derramado está ardiendo, por supuesto. Y lo que se está lo que se quiere con eso, precisamente gringo, es evitar que el tercer tanque que está a con, contiguo al segundo que ya colapsó también eh, pueda ser afectado de esa manera. Evitar, por lo menos, aunque el techo ya, como bien tú decías, el gobierno provincial de Matanza, ha dicho que ya está afectado. No se tiene tiempo gringo de en cuanto se pueda eh, controlar definitivamente e incluso extinguir, porque una cosa es que lo logren controlar, que ya sería un gran avance, o sea, porque al controlarlo se supone por los especialistas que se impida que logre avanzar hacia otras áreas y después extinguir lo que sería ya el final. Es muy difícil porque realmente eh, las imágenes son dantescas, son espantosas. La explosión de anoche se sintió a muchos kilómetros de la ciudad de Matanza. Eh, las imágenes desde algunas localidades distantes, 30, 40 kilómetros, que eh, demuestran lo elevada de las llamas, o sea, la, la gran altura que tomaron las llamas durante esa tercera explosión. Eh, eh, realmente es, es, son muy duras las imágenes, gringo. No tengo otra otra otro término para calificarlas. Muy, muy graves y muy dolorosas. Seguro que sí. Eh, sí. No hay ese tiempo marcado. De acuerdo. Eh, eh, quiero destacarte antes de concluir, de todas maneras cualquier otra inquietud que ustedes tengan, se les puedo explicar que además de la ayuda... Eh, solidaria, rápida, eh, eh, que nos ha llegado desde México y Venezuela, también han respondido eh, y que ya está en camino. Ayuda eh, que viene desde Nicaragua, ayuda un poco menor que esta, que tan rápido y, tan, y con tanta eh, eh, agilidad han logrado eh, eh, preparar y enviar desde México y Venezuela Ayuda que también han prometido y que ya están en fase de enviar eh, gobiernos y pueblos de Nicaragua, Argentina, Chile, de Rusia, que hace apenas unos minutos confirmó que se mantiene en contacto con las autoridades cubanas para lograr hacer llegar la ayuda que ellos puedan enviar o que ya parece que está en camino, lo que Rusia está a una distancia muchísimo, bueno, desde Rusia, desde el desde la zona euroasiática hasta acá, es lo más distante que pueda llegar, pero no obstante están pendientes y acaba también de transmitir un mensaje al gobierno y pueblo cubano, la dirección del gobierno de China y que también pueden contar con, con todo lo que requieran y que pueda llegar con la mayor previsión posible. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le transmitió a las autoridades nuestras de Cuba que estaban en posibilidad de en, contribuir con asesoría técnica. No, no se han pronunciado a más. Y hay que recordar que Estados Unidos está apenas a 90 millas náuticas y que además cuenta con todas las tecnologías. Eh, eh, si las autoridades estadounidenses quisieran, ya podía haber llegado aquí rápidamente desde el sur de la Florida hasta Matanza, es la distancia más corta que hay incluso mucho más cercana que México y ya podía haber llegado ayuda técnica eh, y, una, y técnicas muy, muy capaces y podían haber ayudado pero bueno, no, han, no lo han decidido, no la han enviado solamente a, hasta ahora las informaciones y confirmadas incluso por propios medios estadounidenses es que eh, brindaron asesoría técnica. Eh, no hemos tenido confirmación de que tales asesores o técnicos hayan llegado, pero lo que sí te puedo decir es que los que cuentan con los medios técnicos más eficaces para combatir un incendio de tan gran magnitud como este, al menos no la han enviado recuerde que en la zona del Golfo de México a la que Cuba tiene costas, hay varias y diversas plataformas petrolíferas, tanto en aguas eh, eh, internacionales como en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos y de México y sin embargo y que ellos tienen esa infraestructura creada precisamente para algo para cuando ocurre este tipo de siniestro y no solo eso, sino que además hace ya unos cinco o seis años cuando el presidente, el ex presidente Barack Obama eh, restableció, decidió re eh, eh, acordar con Cuba el restablecimiento de relaciones diplomáticas y que además hubo conversaciones y diálogos para acercar en varias en varios mm, sectores y en varios mm, índices de las relaciones bilaterales eh, una fue precisamente uno de esos puntos fue precisamente la contribución mutua en casos de urgencias como la de este tipo sin embargo no hemos visto que eh, la actual administración de Estados Unidos que tiene en la Casa Blanca a Joe Biden pues haya respondido. Esa es la situación que tenemos, gringo. Muy bien, eh, queremos agradecerle a Julio César Mejías, periodista cubano allá en La Habana, eh, contándonos, eh, refrescándonos, diríamos, la última información respecto de este lamentable incendio que se registra desde el pasado fin de semana y que está virtualmente consumiendo, como describía bien nuestro colega periodista, consumiendo las reservas estratégicas de combustibles allá en Cuba. Eh, yo me imagino, ¿no es cierto?, la ayuda. ¿Qué ayuda puede llegar? Posiblemente uno piense en la emergencia, ¿no es cierto?, algunas personas que eh, requieran atención médica, que Sé yo, no sé lo que fuere, pero eh, pienso yo que quizás la ayuda más significativa va a ser la posibilidad de poder reponer esas, esa cantidad de combustibles, ¿no es cierto?, que son las que van a permitir que de alguna manera Cuba siga sobreviviendo a ese perverso embargo al que está siendo sometido hace más ya de 60 años, ¿no es cierto? Esperemos que ese sea el apoyo, la ayuda, ¿no es cierto? Eh, los asesoramientos técnicos realmente son muy necesarios, pero quizás lo que urja a la población cubana, al gobierno cubano, a Cuba, ¿no es cierto?, va a ser la posibilidad de estos, estos millones de litros que lamentablemente se los ha comido y se los está comiendo aún el fuego. ¿sí? Eh, te mandamos nuestro abrazo más solidario. Seguramente en las próximas horas Bolivia también hará conocer su solidaridad, sí. su respaldo y su apoyo al, ya, al gobierno. Ya, cubano. ya Bolivia sí. se ha mostrado muy solidaria, el gobierno del presidente Arce y también movimientos sociales de Bolivia han hecho llegar mensajes gringo. Eh, quería destacar eso también. Y sobre lo que referías a último. Pues ya México también, como siempre, mmm, hay que decirlo así, eh, incluso en los momentos en que prácticamente toda América Latina le dio la espalda a Cuba al inicio de nuestra revolución, a petición precisamente de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, que, a la cual Cuba afortunadamente ya no pertenece, pues recordemos que en aquellos años 60 México fue el único país que ni rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ni abandonó a Cuba y ya incluso, además de todo lo que te, les he comentado de ayuda técnica, ya también desde anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la indicación de eh, preparar con la mayor prontitud un buque tanquero con gasolina que ya está prácticamente a punto de salir ese tanquero desde México hacia Cuba. Porque las urgencias van a ser ya prácticamente inmediatas en, la, en las próximas horas, eh, el, el gringo. Y, y, y, y sí, tienes toda la razón. Tanto en cuanto a combustible como a insumos, sobre todo para la cuestión de la atención a los accidentados y también insumos alimentarios, van a ser las primeras necesidades que, por supuesto, se va a agradecer muchísimo cuando lleguen a todos los pueblos que nos, estamos seguros que nos van a seguir ayudando. Y un gran abrazo para ustedes y muchas gracias por, por toda la preocupación y a mis colegas de Aviala, a los que quiero y siempre tengo presente, después de haber compartido con ellos allá más de dos años hace, hasta, hasta bueno, hasta, hasta que llegó el golpe de Estado y que tuve que que dejar de trabajar con ellos en aquel momento allá, pero los sigo recordando a todos con mucho cariño. Lo mismo de esta parte, eh, los compañeros eh, siempre te recuerdan con mucho afecto, Julio César. Eh, te vamos a convocar seguramente en los próximos días para que vayamos un poco actualizando y ojalá muy pronto, más temprano que tarde, podamos dar la buena nueva de que el fuego ha sido controlado y que bueno, ahora seguramente tendrán que encarar otra etapa, ¿no es cierto? Que es eh, continuar resistiendo, lamentablemente, ese parece el sino del pueblo cubano. Te mandamos un fuerte abrazo, el recuerdo de siempre, Julio César, y, y sin duda estaremos convocándote un poquito más adelante. Sí, muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Eh, eh, Julio César Mejías, eh, periodista cubano, que nos narraba estos momentos terribles, dramáticos, que se ven ahora mismo en Cuba, lamentablemente el fuego no está pudiendo ser controlado, se ha dispuesto ya esta bomba, que a través de una eh, espuma, no es cierto, aparentemente ese sería ya un, una, un ataque más frontal no es cierto, contra el fuego, que podría permitir eventualmente que la situación se controle. Esperemos que eso llegue lo más pronto posible, precisamente para evitar eh, que ya que el sufrimiento habitual al que lamentablemente está acostumbrado este, este abnegado pueblo, pues eh, se agregue, no es cierto, este otro este otro asunto sobre el llovido mojado, dirían muchos, no más o menos esa sería la, la síntesis. Bien, eh, vamos a hacer una pausa, Diego.